¡Lo encontramos! ¡Sácalo de aquí! ¡Yo te cubro! ¡Está en restasis! ¡Contacto enemigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Salgamos de aquí! play a safe I Some day, follow my and... face.